Apocalipsis en el capítulo... ¿Quién ah, ¿sí anda por ahí? Mm. Este... Vieras que... Es que ahora que veo esta Biblia, estuve compartiendo con mi, mi, mi... nieta Alicia, que es una chiquita de... De siete años. Y te voy a enviar el... Te voy a enviar el video porque eh, zoom tiene la, la facilidad de que zoom tiene la facilidad de que uno puede generar un video y uno lo puede publicar en youtube mira si no si ¿Ah? sí, sí, no sí. Ajá, ajá. te voy a enviar ese video que hice con mi nieta alicia donde yo le estoy explicando acerca del pecado y hoy ¿Verdad? Hoy ella se quedó asustada porque este, las personas que tienen el pecado, lo que tienen es la, la oscuridad, la sombra de Satanás. Y entonces ella se asustó. Y me dice, ¿en serio? Grampa, ¿en serio? Y yo me dice grampa en inglés, abuelo. ¿En serio, abuelo? Ahí es, una, es un video como de 30 minutos. Este, pero donde yo le hago el dibujo, ¿verdad? Porque yo le, le proyecto un video donde explica eso, un video en YouTube, eh, que es pequeñito. Y entonces, en, ¿cómo le digo? Yo proyecto un video y ese video eh, queda grabado en el video que yo estoy hablando con ella. Uh -huh. eh, ¿Me entendió esa parte? Sí. Sí. Sí, bueno, dice así. Voy a leer ahí Apocalipsis. Ah, bueno, entonces, este... Y bueno, hablamos mucho rato y, y muchas partes no, o sea, la, la primera parte no no no la grabé, pero ella siempre me reclama y me dice, Granpa, ¿cuándo me va a traer la Biblia que me prometió? <risa> <risa> ella no se lo envía. Entonces, este, porque esta Biblia que yo tengo me la regaló un hermano. Y esa Biblia que tú tienes, ¿quién, digamos, usted la compró? Por, por? No, Juan Carlos me la regaló. Ah, ¿en serio? Ah. Sí, sí, qué bueno. Entonces dice, Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer mi Biblia aquí en papel. Bueno, no. Eh, Déjeme ver, voy a, perdón. Uh, un segundo. Voy a ponerla ahí en, el, en la pizarra para que vos veas la maravilla de Zoom. Mm, a ver, ¿dónde está la Biblia? La Biblia está aquí. Vamos a ver, dice que ya está corriendo Ya viene ¿Y cómo está tu muchacho? Bien, pues en estos tiempos, imagínate Todavía pues él salió bachillerato Pero no ha ingresado Ajá. a la universidad Y con todo este paro y todas esas cosas Pues nada, no, está dedicado a lo que hacen los muchachos Porque él tiene su grupo del gimnasio, del fútbol tiene Ajá. los primos eh, en España, y entonces juega a los juegos en línea y claro. se la pasa Sí, sí, sí. Pero sí. Pues, pues aquí en Colombia sí está la cosa tenaz porque los menores de edad y las personas mayores de 70 años pueden estar en la calle a Ajá. ninguna hora. Entonces sí. claro, le ha tocado quedarse encerrado. Uh -huh. Uh -huh. Y pues a mí sí me ha tocado dos veces a la semana salir. Y pues salgo uh -huh. o abastezco de lo que necesito y uh -huh. y en eso estamos, pues, porque todo está cerrado, no uh -huh. circula nada. ¿Estás viendo ahí? ¿Puedes ver la Biblia ahí proyectada? Sí, pero igual yo tengo la mía aquí. Ah, visible. sí, sí, sí, no se preocupe, nada más que yo quería que usted viera que yo puedo proyectar aquí la Biblia, ah, puedo hacer genial. dibujos y todo eso. Genial, ajá. Y entonces dice así. Voy a leer, eh, ahí en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré, perdón, y no borra, borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a leer ahí hasta el versículo 6. Entonces, ven, Milena, y me lo digo para mí también. Cuando uno está leyendo la Biblia, una de las eh, malas informaciones que tenemos desde niños es que estamos leyendo una historia que, que sucedió hace muchos años, y que, y que esta historia se refiere a unas personas que son parte de una iglesia que se llama Sardis, ¿verdad? Uh -huh. Pero la Biblia enseña que la misma Biblia tiene un mensaje no para Sardis, sino un mensaje para el que lo está leyendo, ¿verdad? Entonces yo podría decir así, escribe al ángel de la iglesia en el corazón del diácono Roy, ¿verdad? No sardes, ¿verdad? De acuerdo, entonces dice, me dice, dice el versículo 2, sé vigilante, ¿verdad? Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, no es ¿y sino... La Biblia o el mensaje o el Espíritu de Dios me dice a mi corazón, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Verdad? ¿Mm? Uh -huh. Porque entonces cuando ya leemos en esta dirección, el mensaje empieza a tener sentido y empieza a penetrar nuestro corazón. Pero si lo leemos como algo, a una tercera, una tercera parte, una tercera persona que no tiene que ver nada conmigo, entonces no, no cala ahí adentro en nosotros. Entonces, de la misma forma en que la Biblia me habla a mí, entonces le dice, Milena, sé vigilante, ahí en el versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces ya empieza uno a darse cuenta. Ah, Dios me está hablando. ¿Verdad? Pero para no hacer esto muy largo, quiero venir y adelantarme al versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice, y no borraré. Su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Entonces quiero explicar esto, Milena. Entonces, Dios quiere, Dios nos está diciendo que como nosotros venimos del cielo, Milena, venimos del uh -huh. cielo. ¿Por qué venimos del cielo? Porque es por una palabra que Dios dijo, creced y multiplicados. Aparece Milena en el vientre de su mamá. Entonces, esa palabra, ¿dónde se dijo? La dijo Dios. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Entonces, por esa palabra, aparece Milena en el planeta Tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que Milena viene del cielo. Y me voy a entender esta parte, ¿sí? Sí. Y entonces dice, y no el que venciere, ¿verdad? El que venciere, y no borraré. Su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa? Lo que significa es que en el cielo hay un registro de cada persona que está naciendo o ha nacido o va a nacer en el planeta Tierra. Ahí está, por decir algo. Juan, Pedro, eh, Héctor, no sé, Orlando, ¿verdad? Ahí están todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa? Que si dice, y no borraré, quiere decir que hay algunos nombres que sí van a ser borrados. El <coughs> mensaje. Entonces, es, ¿cuáles nombres van a ser borrados? El que no venciere. Es el, ¿Cuál es el concepto del que venciere? El que venciere es el que es libre del, eh, del pecado. Y el pecado hay que verlo no como un tema moral, sino que hay que verlo como un ser espiritual que tiene varios nombres. Ese ser espiritual, ¿verdad? Es el espíritu inmundo, es Satanás, es el diablo. Entonces ve, voy a hacer un dibujito para entender. Uh -huh. mm, perdón. Me fui. Me fui. Entonces saco la pizarra, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el mundo enseña, a Milena? Que, digamos, este, tomar, perdón, tomar licor, ¿va? El, el mundo enseña, ¿va? El mundo, el mundo enseña, ¿verdad? El pecado, o sea, lo que es pecado. Pecado. Entonces, ¿qué, qué, le, ¿qué nos dice el mundo? ¿Qué le dice el mundo a cada persona? Mire, vean, tomar licor es pecado. ¿Mm? Mentir es pecado. Y robar es pecado. ¿Verdad? Y fumar y todas esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice sobre el pecado. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que estas cosas son frutos del pecado. Del pecado. ¿Verdad? Y el pecado es la serpiente antigua. Voy a dar sinónimos. Serpiente antigua, estamos hablando del, del Génesis 3. Uh -huh. Es el espíritu inmundo, marco 5. Es eh, el engañador, al inicio de Génesis 3, engañador. El mentiroso, también ahí en Génesis 3, le dice a Eva, no morirás. Y Dios dijo, ciertamente morirás. Después, ¿qué más es sinónimo del pecado? ¿Verdad? Eh, infierno, eso es sinónimo de pecado. ¿Qué más? Muerte, miedo. Todo eso es sinónimo de pecado. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que hay un ser, es un ser espiritual muy poderoso, que está dentro del corazón del ser humano, que provoca en el ser humano que vaya a tomar licor, que vaya a mentir, que vaya a robar, que vaya a hacer varias cosas. ¿Y sabe qué más? Hace el pecado, la serpiente antigua. ¿Qué más hace? Que las personas sean buenas. Y, y entonces la gente me dice, diácono, pero ¿cómo? ¿Una persona buena tiene el pecado? Le digo, ¿sí? ¿Una persona buena tiene el pecado? ¿Mm? ¿Por qué Satanás pone un grupo de personas buenas? Para confundirnos. Porque Satanás dice... Tú, hombre, que tomas mucho licor y que, y que estás drogándote, sos un hombre malo. Si mueres, vas a ir al infierno. Tú lo que tienes que hacer es hacer cosas buenas, no volver a tomar, no volver a consumir drogas y ganar dinero y, y este, cuidar su familia. Entonces, pasar de hacer cosas malas a, casa, a, a cosas buenas. Pero la Biblia dice claramente que... Si Dios dijo, no coma del fruto del, del árbol del, del conocimiento que tiene un fruto del bien y del mal, si no coma, ¿verdad? Porque dice que si come de ese fruto, vas a morir. ¿Qué significa? Ahí, en ese fruto, si usted come algo bueno o come algo malo, va a morir. Por eso es que la Biblia dice que las personas buenas. ¿Verdad? Con el pecado también van a ir al infierno. Porque la Biblia lo dice, lo dice claramente. Porque cuando la Biblia dice muerte, es sinónimo de infierno. Eh, entonces, cuando estamos leyendo ahí, vamos a volver al libro de la vida, ¿verdad? Porque en el Génesis 3, vamos a verlo un momento. En Génesis 3, perdón. En Génesis 3, vea lo que dice. Vamos a Génesis. Génesis capítulo ¿Qué 3. Ah, vamos a ir casi hasta el final. Voy a ponerlo ahí el 20. Entonces vea lo que dice. 22. Uh -huh. 22, dice, Y dijo Jehová Dios, He aquí, el diácono Roy es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Te pregunto, Milena, ¿sabes sabes el concepto del bien y el mal? ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que, comi, que la humanidad comió del fruto del conocimiento del bien y el mal. ¿Verdad? Uh -huh. Y dijo Jehová Dios, He aquí. El diácono Roy es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Verdad? Uh -huh. Dice 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue el tomado. 24. Echó pues fuera. Al diácono Roy y puso a los orientes del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entre árbol de la vida y libro de la vida hay una diferencia en el Roy. texto. ¿Ah? Eh, ¿Me decías algo? Aló. ¿Estás ahí, Milena? Sí, sí, sí, ya, ya volví okay. a enseñar. Ah, perdón, perdón. Entonces, ¿qué te decía que entre el árbol del, perdón, entre el libro de la vida de Apocalipsis 3 y el árbol de la vida de Génesis, ¿verdad? Como que hay una diferencia, una palabra es una, en un lado es árbol y en otro uh -huh. lado es libro, ¿verdad? Uh -huh. Pero el concepto en general del mensaje se refiere a lo mismo. Okay. Entonces, el que está escrito en el libro de la vida tiene la vida eterna. Y el que está, o que el que conoce el camino del árbol de la vida, tiene la vida eterna. Porque en, en Génesis 2, que ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, y entonces dice que tiene una consecuencia, que es va a morir, que es lo contrario de vida. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿quién es el que vence para poder entrar y que estos querubines no lo paren, no lo detengan y que esta espada que se mueve, que se revuelve, no pare a esa persona que conoce el camino para ir a otra vez al huerto del Edén? A ver, voy a hacer un dibujo. Porque Apocalipsis dice que el que venciere, entonces, cuando aquí, entonces vamos a ver, vamos a hacer el territorio del huerto, ¿verdad? ¿Verdad? En el huerto, que hay? Hay un árbol de uh -huh. la vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero Dios echó a Adán y a Eva, y ahí venía el diácono Roy. ¿Quién más venía ahí? Todititos. Milena. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué dijo Dios. Ah, ya es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. ¿Verdad? Sabe el bien y el mal. Entonces, para que no vaya, para que no regrese, entonces voy a poner querubines. Los querubinos son ángeles protectores. O sea, son, por decir algo así, soldados. No, es que lo hice no lo hice correctamente voy a hacerlo con otra con otra raya eh, puso querubines ángeles protectores qué más puso puso una espada que se mueve ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ningún ser humano, ni, perdón, ningún ser humano, ningún ser humano puede pasar ese límite. Ah, perdón. ¿Cómo es? Vamos a ver. Me pasa esto y no sé cómo regresar, vamos a decir regreso. ¿Mm? Es que hay cosas que a veces. A ver. Mm, se me fue. A ver, voy a ver si regreso otra vez. Mm. Ahí estamos. Okay. Entonces, no. <coughs> ningún ser humano pero ninguno, ¿verdad? Aquí hay un límite. Este lugar de aquí, este lugar de aquí es el territorio de Satanás. Territorio de Satanás. Y entonces Satanás engaña al mundo y a uno los hace buenos, y a otros los hace malos. Pero ¿cuál es el final de Satanás? El infierno. Entonces, si esta persona que nació aquí, buena, buena, buena, si no logra pasar esto, si no logra vencer esto, y muere, ¿dónde termina? Aquí. Y es bueno. Esta persona mala, si no logra conocer ese secreto de ese camino, termina en el infierno. ¿Voy a entender? Sí. Entonces, sí. nosotros los seres humanos no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, por esa razón, y ese es el Evangelio, por esa razón, Jesucristo, Jesucristo, vino a morar Perdón. vino a morar en medio del mundo, Jesucristo. Jesucristo es el único que vence y puede llegar al huerto, porque el huerto es la sombra del cielo. ¿Por qué? Porque en el huerto de Edén estaba Dios. Entonces podemos decir, podemos decir que el huerto en la Biblia es el cielo. Entonces, Jesucristo, a aquellos, ¿verdad?, que él extiende su mano y los recoge, lo trae, son los que pueden vencer esta ruta porque Jesu están en Jesucristo y Jesucristo sí vence, ¿verdad? Jesucristo uh -huh. sí vence, sí vence. Satanás no puede, Satanás, eh, Satanás, tiene muchos caminos, pero aquí de aquí no puede pasar. Porque no tiene poder para pasar. No tiene poder. El único que tiene poder es Jesucristo. Entonces, si Jesucristo te toma en el mundo por medio de la palabra y Él te atrapa y te trae a Él, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Milena, una M, perdón, una M, Milena. Si él te trae y te mete en él, entonces te puede vencer. ¿Y qué pasa? Que esta persona, por decirlo así, de alguna manera, esta persona que está aquí y esta persona que está aquí, digamos que este se llama Pedro y este digamos que se llama eh, Manuel. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, hay un libro, hay un libro aquí en el cielo, ¿verdad? Hay un libro aquí en el cielo, ¿verdad? Donde están todos. Está uh -huh. Milena, Pedro, Manuel. Manuel, el diácono Roy, verdad? Están ahí. Pero ¿quién a quién no borra a Jesucristo? ¿Quién es el que no borra? Los que vencen. Entonces, ¿qué pasa con, con qué pasa con Pedro? Lo borra. ¿Qué pasa con Manuel? Lo borra. ¿Quiénes permanecen? Los que vencen. Los que entran en Jesucristo y vencen. Esa ruta al cielo. Un poquito así, este, Milena, digamos como, por decirlo de alguna forma, como una pequeña, un pequeño inicio de lo que yo quiero seguir compartiendo con usted y que usted, este, Dios, pueda entrar en su corazón verdad, y este, eh, revelarle esto que este diácono, con todos esos dibujos, está tratando de explicar. Hay una forma, hay una forma, en lo que nosotros llamamos en la misión Buenas Nuevas, el evangelio completo. El evangelio completo tiene la mala noticia, que es que toda la humanidad viene, para el, que toda la humanidad viene, viene, con rumbo al infierno, aquí viene toda la humanidad. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia es que Jesucristo vino a resolver ese problema. Para los que Él, en su voluntad, Él decide llevarse al cielo, Él los mete en Él y en Él vamos directo al huerto. Vamos directo al cielo. Es el pasaporte. Es el pasaporte. En la Biblia existe cómo vencer ese, cómo encontrar ese camino y cómo vencer a esos querubines y esa espada que revuelve por todos lados. En la Biblia existe. Entonces, por eso es que, digamos que yo quiero seguir compartiendo con usted, si usted me lo permite, en otra oportunidad, que, no, que me gustaría que fuera con cierta frecuencia, siempre que se acomode a su tiempo. Claro, Robin, no hay problema. Me avisas, por ejemplo, la noche anterior o el día anterior y cuadramos. Ok, ok, ok, sí, este... Para mí es mucho más fácil, así tardecito. Ah, tardecito. Sí, puede ser sí. siete y media o ocho. Sí, sí, sí, sí, a mí me parece muy bien, me parece muy bien porque, este, ¿cómo le digo? Yo soy de los que me levanto tarde, <ríe> perdón, y me acuesto tarde. Yo tengo los eh, hoy, me estaba regañando Jenny, y me decían: No, no, no, papi, cariño, no, no, no, cambie, cambie, porque así va, va muy mal. Usted dice: cada vez, se, cada vez se levanta más tarde y cada vez se acuesta más tarde. <ríe> Entonces me puso un horario, ¿verdad? Sí, porque es que El descanso de la noche no es igual de la mañana, no es igual de reparador. Ni de no, aire. no, es totalmente de acuerdo, totalmente, sí. de acuerdo. pero es que viera que yo desde. De, desde niño, dice mamá, que desde niño a mí me costaba mucho dormirme temprano. Y entonces, pues yo traigo eso ahí. Eh, hoy, digamos, hoy ha sido un día que, digamos, que, que tuve que cumplir la agenda de Jenny, porque ustedes, las, las mujeres, son muy exigentes. Entonces, Jenny, en la buena mañana, mientras yo desayunaba, ella ya este, había desayunado, mientras yo desayunaba, me estaba regañando. No, no puede ser. Hoy tenés que trabajar por lo menos tres horas en el proyecto. Es que nos, nos pusimos a, a hacer sí. unas modificaciones en, en la cocina. Uh -huh. Y este mi hijo vino sábado y domingo y nos ayudó. Y ya hicimos lo, lo más grande. Uh -huh. Entonces el resto, como volver a poner las cortinas y terminar de pintar y qué sé yo. Todo eso tengo que, tengo que terminarlo yo entonces Jenny está empeñada que en tres días más o menos ya la cocina está habilitada claro que sí, como es importante una <risas> cocina en una casa <risas> sí, sí, sí, sí ha sido un desorden desde el sábado para acá, tenemos que lavar los trastos por allá por cerca del patio y cocinar con una cocina de gas que tenemos por allá, ese aquel desorden del carajo eh, aquí yo también tengo cosas de remodelación. Ah. Y ahí están andándole por, por despaciecito este señor. Apenas vino hoy ah. a medio poner cosas y mañana a ver si puede continuar. Ajá, también las ferreterías y todo están cerradas. Sí, bueno, aquí hoy, hoy, hoy, hoy, hoy abrieron todo. Pues eso es un poquito. Este, eh, Milena, déjeme tener una palabra de oración para terminar esta parte. y... Y para saludar, digamos, volver a conversar un poquito, saludándonos, nos vamos despidiendo. Okay. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque eh, a través de esta reunión por Zoom, Señor, tú quieres hablar no solamente al corazón de este diácono, sino que también al corazón de Milena, que está en Cali, Colombia, y que tú a través de la tecnología, Señor, como un caballo el veloz que dice, como dice este Esther, en el libro de Esther, estamos compartiendo ese mensaje de la salvación. Estoy tan agradecido, Señor, porque tú me has puesto una imagen, ¿verdad? Que es exactamente, dice, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Entonces está hablando de, de pámpanos, está hablando de un árbol, está hablando de un racimo de uvas. Y tú me pusiste a visualizar que ese pámpano tú lo vas a jalar. Y hay, un, hay unas uvas que salen de aquí de San José, hay otras uvas que salen de Panamá, y hay otras uvas que salen de Cali. Y tú las cortas, ¿verdad? Y las lleva al cielo. Uvas. Son, digamos, son frutos del Evangelio. Y gracias, Señor, porque dice que en el versículo, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Está haciendo alusión a Jesucristo. Jesucristo es el único que puede vencer a Satanás. Y él es santo y puro. Eso significa vestiduras blancas. Nosotros... Nosotros, si estamos en Él, como dice San Juan capítulo 3, para todo aquel que cree en Él, pero estando en Él, estando adentro de Él, también nosotros vencemos. Y si vencemos, tú no vas a borrar el nombre del libro de la vida. Y lo más lindo de todo es que dice, dice que tú, Jesucristo, dice que va a confesar el nombre de Milena. El nombre de este, eh, a ver, el nombre de Juan Carlos, ¿verdad? Que es, digamos, por decirlo, un ejemplo de Panamá. El nombre de, de, de este diácono aquí de San José dice que confesará delante de Dios Padre. ¿Y qué es lo que va a decir? Milena es mi hija. Milena es justa. Milena venció conmigo. Milena entendió y conoció el camino para ir al cielo. Y no solamente confesará. Delante del Padre, sino que delante de los ángeles. ¿Por qué delante de los ángeles? Es importante que los ángeles conozcan el nombre de Milena, porque los ángeles tienen que ir hasta Cali, ¿verdad? La Biblia no lo dice así, pero hay un lo infiere. Tiene que ir, Los ángeles tienen que ir hasta Cali y a tomar a Milena, que ya ellos saben quién es Milena, y la familia de Milena con su hijo, ¿verdad?, porque los ángeles tienen que conocer quién es Milena, quién es el hijo de Milena, quién es la familia de Milena. Porque son los ángeles que nos toman de las manos y nos guían al cielo. ¿Por qué lo digo? Porque antes de destruir Sodoma y Gomorra, dos ángeles fueron y tomaron de las manos a Lot y su familia y lo sacaron antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Es lo mismo. Los dos ángeles... O dos ángeles van a ir hasta Cali, van a ir hasta Panamá, van a venir aquí a San José. Y si ellos conocen, porque Jesucristo confiesa, tienen que ir a San José, tienen que ir a Panamá, tienen que ir a Cali. Estas son las personas que tienen que ir al recuerdo tomarlas de las manos y traerlas por el camino que ya ustedes conocen, que ustedes sí conocen, para entrar al cielo. ¿Dónde están esos ángeles también? <ríe> Dice que en San Juan capítulo 16 o 17, no recuerdo muy bien. Dice que los ángeles llevaron al seno de Abraham a Lázaro. Es increíble cómo la Biblia nos enseña que en el arrebatamiento son los ángeles que vienen por los hijos, los hijos, uh -huh. los que están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque las señales que tenemos en este momento son contundentes. De que la venida tuya es inminente, es pronto. Y tú quieres alcanzar a muchas familias que están alrededor de Milena. Gracias por esta palabra y la ponemos en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, ve. Yo, Lucas 16. ¿Ah? ¿Lucas, Lucas 16? 16? Ah, ok, sí. ok. Entonces aquí voy a terminar esta grabación.